Hoy, este lo resuma sino más de bajo presupuesto, Conan, el bárbaro. Esta es la historia de Conan, un grandote y musculoso con el pelo muy largo, muy rubio y muy lacio. Él tiene el poder de pelear bien, de usar la espada. y de reírse raro. Además tiene un odio irracional hacia los animales. Como acá que patea una rata, o acá que le corta la cabeza a una serpiente, o acá que mata un buitre con los dientes, y acá que sin ninguna razón le pega una trompada a un camello. Ahí después le pega otro. Conan tiene una historia muy triste. De pronto comprendí algo que hizo que muchas cosas tuvieran sentido. Nunca olvidaré cómo me sentí en ese momento. Sentí que mi padre era un gran hombre. Él vivía sus años maravillosos en su pueblo retranquilo hasta que cayeron unos tipos de visita. Pero no era una visita amistosa. ¡Es un y destruyeron todo y le mataron a los padres. Después se lo llevaron como esclavo y lo pusieron a girar esa rueda y nunca nos explicaron para qué sirve. Mm, ¿qué no hace girar? ¿Qué importa? Cuestión que así pasó toda su infancia y su adolescencia girando y girando la rueda hasta que se hizo adulto. A pesar de haber trabajado varios años en condiciones infrahumanas y de haber tenido una mala alimentación, Conan peló alto físico y altas habilidades para la pelea. Por algún motivo que se me escapa, un chabón libera a Conan y él se va re contento a buscar venganza. En el camino se cruza con varias personas. Primero se cruza con un esqueleto que le regala una espada. Una espada que le da confianza y le hace poner esta cara. Después se cruza con una prostituta y pasan una noche juntos. Pero por sus gemidos, no parece que la estén pasando muy bien. Y la noche empeora cuando la mina se transforma como en un espíritu, no sé. Después se cruza con este sujeto. Que ellos se hacen amigos y corren. Mucho por el Prado. Después conoce a esta pibita rubia de la cual se enamora perdidamente de una escena para la otra y viven una corta pero adolescente relación. Winnie Cooper fue mi primer amor, fue la primera mujer que besé en mi vida. Y aunque no sabía lo que iba a pasar con nosotros, sabía que no podía vivir sin ella. Ellos tres son los protagonistas, y él es el villano. James R. Jones, más conocido por hacer la voz de Darth Vader y la de Mufasa. Acá da la cara con un rarísimo corte de pelo y una mirada re perdida. Aunque lo más raro que tiene el rey es que puede transformarse en serpiente. Pero esto lo hace una sola vez y no le aporta nada a la trama. El tipo es el rey de no sé dónde y es el que le mató a los padres a Conan. La cosa es que Conan lo va a encarar, pero los esbirros del rey lo agarran a él. Entonces Conan lo bardea protagonizando el momento más emotivo y por lo tanto peor acto de la película. Por bardero, el rey lo manda a crucificar y lo crucifican, algo que debe ser muy doloroso, a pesar de que Conan no lo demuestra con su cara. Por suerte para Conan, caen la amigo y la novia y lo rescatan, y lo llevan a la casa de un brujo que aprovecha que está dormido para hacerle unos dibujitos en la cara. Pero son unos dibujitos mágicos, porque atraen a unos espíritus que quieren hacer algo raro con Conan. No sé, no entendí esto. la cosa es que Conan revive y va a encarar al rey por segunda vez pero se va sin conseguir nada ah, en realidad se come alto garrón porque el rey agarra una serpiente la tensa, la tira con un arco y se lanza hasta la novia de Conan y la rubia muere Adiós, rubia, que la fuerza te acompaña y entonces supe que se había ido y que mi vida no volvería a ser la misma jamás. Entonces va por tercera vez a encarar al rey y ahora sí lo mata, de una vez y para siempre. Y después de haberlo matado le prende fuego el castillo. Esta película termina con un plano de Conan sentado en un trono y una voz en off diciendo que se volvió rey y, y no sé qué. Pero supongo que eso pasó después de Conan 2, Conan el Conquistador. Acá Conan es reclutado por una reina que le pide que lleve a su sobrina a un lugar re lejos y re peligroso. Y le dice que a cambio le va a revivir a su novia muerta. As you, y Conan le dice, bueno señora que acabo de conocer, voy a creer ciegamente esto que me dice. Entonces Conan se lleva a la sobrina y a su guardaespaldas a este lugar mágico. También van los amigos de Conan. Este tipo que no sé quién es, pero que no es el amigo de la película pasada. Este viejo que es un mago y esta afroamericana de pelo raro. Primero llegan a un castillo de vidrio donde un viejo se convierte en un pájaro de humo y secuestra a la pibita. Los chiquis la van a buscar, pero se complica todo porque el viejo parece tener más poderes. El poder de meterse adentro de los espejos. Y el poder de transformarse en un monstruo. Conan intenta matarlo, pero no puede. ...hasta que se da cuenta que la única forma de matarlo es rompiendo los espejos. Aparece el viejo todo lastimado para demostrarnos su último gran poder. Después se hacen con el diamante y están re contentos, pero. ¡Cuidado, Conan! Cuidado! Sí, el guardaespaldas quiso matar a Conan. ¿Qué? Mmm, mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. En fin. El diamante mágico resultó ser una llave mágica que la usa para abrir una puerta mágica, y cual Daenerys atraviesa el fuego mágico y agarra un cuerno mágico. Para acabarse, el mago amigo de Conan y el mago malo protagonizan una tensa pelea mental para controlar la puerta. vuelven al castillo de la señora del principio que le pone el cuerno en la frente a una estatua y para rematar el hechizo tienen que sacrificar a la sobrina. Conan cumplió con su palabra. ¿La señora cumplirá con la suya y le revivirá a la novia? I don't think so. Y la verdad es que sos bastante gil, Conan. Te crees cualquier pavada que te dicen. Entonces la morocha mata al hechicero malo con la lanza. Conan mata al guardaespaldas y la señora quiere matar a la sobrina. Pero seguramente esta no te la esperabas, reina tradicionera. La estatua con el cuerno en la cabeza se transformó en un monstruo con un cuerno en la cabeza y junto a Conan van a protagonizar la batalla final, más batalla y más final de la saga. en el mundo, la pega rubia se convierte en reina y se chapa a Conan porque sí porque pintó. La cosa termina igual que la uno, con Conan sentado en su trono y con una voz en off diciendo que se convirtió en rey y qué sé yo Crecer sucede en un latido Un día estás en pañales y al día siguiente te vas Pero los recuerdos de la niñez permanecen contigo todo el camino Pero lo curioso es que después de todos estos años aún no recuerdo Conan 1 y 2 resumidas y más. No te vayas de acá sin pegar una me gusteada y una compartida y una suscribida, y una comentada y una retuiteada y subí a Instagram una foto tuya viendo el video con esta cara genial de Conan. Ah, ja, alta cara Conan. Y después hacer todo eso. Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.